Nuestro grupo está conformado por Juan Pablo Maza, Pablo Paz, mi persona Javier González, Denis Zavala y Cristian Morocha. Eh, como podemos ver, aquí nos encontramos en la Plaza Cultural de la Universidad Nacional de Loja, la cual cuenta con un, un edificio que mide aproximadamente 37 metros de, de altura, como lo podemos ver, muy grande. Eh, se dice que este es dominado el obelisco fue inaugurado el 9 de junio de 2011 por el doctor Gustavo Enrique Villasís Rivas. En este lugar se realizan festividades de mucha atracción. Como podemos ver aquí, a su, al inicio de, de, esta, de, esta, de este monumento se realizan las festividades de aquí. Para lograr una vista espectacular de este obeliscos, las personas deben subir a través de los ascensores que se encuentran en, en las paredes de que lo construyen. Eh, al subir arriba las personas pueden observar la diversidad que existe alrededor de, este, de la provincia y de la universidad. Observar todo lo que se encuentra aquí. Esto permite que las personas, eh, al observar y, y impactarse de esta vista espectacular, tengan una experiencia y una inolvidable atracción a través de este obelisco. ¿Sabías que en su inauguración el obelisco fue, fue visitado por el, por el ministro de turismo y por varias autoridades que se quedaron impactados en, tu, en su creación, con tan magnífica creación que nunca antes se había, se había visto en la Universidad Nacional de Loja?